Como proveedores de impresión, desde Canon consideramos que lo importante no es tanto el mensaje que hay que dar a la PYME, sino que lo importante es escuchar a la PYME. Consideramos que la clave es saber entender cuál es la necesidad específica de cada una de las PYMEs. No podemos meter en el mismo saco la realidad de un conjunto de empresas muy heterogéneas solo por el hecho de que el número de empleados sea similar. En ese sentido el amplio porfolio, ya no solo de productos, fundamental, sino de soluciones que hay alrededor del documento, incluso más allá de la mera impresión, es fundamental saber adaptarlo. Y para ello es crucial el hecho de que la aproximación hacia la PyME sea de escucha, de saber entender cómo está trabajando y cómo está manejando ese documento. En un, en un estudio encargado por Canon a la consultora británica RS Consulting, a más de 1.600 usuarios por toda Europa con una representatividad muy fuerte del mercado ibérico, quedó claro que para el 98% de las empresas era importante el manejo de los documentos. Pero es que para un 46% era crucial y un tercio de esos documentos al final acaban llegando a sus clientes. En ese sentido es en el que la función del proveedor de impresión debe estar en saber entender y proponer una política de impresión que le permita en muchas ocasiones un ahorro de costes y en otras una generación de oportunidades para la propia PyME que a lo mejor ni siquiera había pensado en ellas.